En una rueda de prensa realizada este lunes se dieron a conocer los detalles de las diferentes actividades que realizará la dirección de la Biblioteca Municipal Ilma Contreras, con motivo al Día del Libro. Las actividades estarán dedicadas a la maestra Esperanza Pichardo. Queremos aprovechar la ocasión para hacer de sumo interés a la sociedad franco-macorizana, invitarle a participar de las actividades que realizaremos como biblioteca Ilma Contreras en coordinación con la regional de educación distritos educativos y los centros educativos de nuestro municipio para que participe nuestra sociedad de las actividades que conmemoración del día del libro y la lectura efectuaremos tanto aquí en la biblioteca como en los distritos y centros educativos. La maestra Pichardo agradeció la dedicatoria y llamó a la población franco-macorizana a interesarse más por la lectura. Este gesto de distinción que ustedes hacen de mi persona, lo considero como un abrazo, un abrazo de gratitud y cariño que no voy a olvidar. Para mí constituye un honor que me convoca a dar gracias a Dios y a ustedes que han sugerido mi persona como un centro de este acontecimiento actitud para mí inesperada y mucho menos pensada desde esta plataforma de organización creado por la institución, hago un llamado a mi comunidad franco macorizana especialmente a niños, a niñas, adolescentes, adultos, con la finalidad de que aprovechen estos eventos, los cuales son herramientas que procuran motivar e interesar por la lectura para enriquecer sobre conocimientos y sus culturas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.